¿Cómo reparar un iPhone que se reinicia solo? Bueno, tenemos tres métodos. El primer método que podemos utilizar es mediante la reparación estándar de Rayboot. Con el teléfono, en el modo recuperación, lo conectamos a la computadora y con el programa de Rayboot vamos a seleccionar la reparación estándar. Y vamos a descargar el sistema operativo para que inicie la reparación. Lo bueno de este método es que no nos elimina la información, por el contrario, vamos a mantener la información en nuestro teléfono, pero va a solucionar ese problema, ese inconveniente de que el iPhone se reinicia solo súper fácil, súper sencillo ok, el proceso tarda un par de minutos según la velocidad de lo que viene siendo los puertos USB, de nuestra computadora, etcétera, etcétera, etcétera y cuando aparezca este mensaje de que la reparación ha finalizado, ya cuando tengamos acceso al iPhone lo podemos desbloquear y verificar que ahí está la información y bueno, es que no tenemos este problema súper fácil y súper sencillo, el segundo método es muy similar con Rayboot es mediante la reparación profunda conectamos el iPhone a la computadora mediante el cable USB y en este caso seleccionamos la reparación profunda de Raywood cuando nos aparezca este mensaje le damos en aceptar recuerden que con este método vamos a perder toda la información pero si tenemos una copia de seguridad hecha previamente la vamos a poder recuperar posteriormente, aquí el proceso bueno va a iniciar el iPhone se va a reiniciar un par de veces y cuando aparezca este mensaje quiere decir que ya la reparación ha finalizado hemos logrado reparar el iPhone que se reinicia solo sin razón alguna porque es un problema de software pero vuelvo y repito perderemos la información, entonces ya tocaría restaurarla nuevamente en caso de ser necesario, recuerden que cuando el proceso finalice el iPhone se va a reiniciar un par de veces va a colocarse con el logo de la manzana y va a cargar una barra, esto quiere decir que vamos por buen camino y ya sería cuestión de esperar a tener acceso al dispositivo para desbloquearlo y configurar absolutamente todo nuevamente, es decir, región, red wifi, código de seguridad que es lo recomendable, eh, configurar nuestro Apple ID y bueno configurar absolutamente todo pero recuerden que la configuración ya la determinan ustedes pero en este caso vamos a poder tener acceso y vamos a poder en este caso reparar ese problema de que el iPhone se reinicia solo y listo fácil y sencillo el tercer método es mediante la reparación con iTunes de igual manera tenemos que tener el teléfono en el modo recuperación conectado a la computadora y cuando nosotros eh, tengamos el teléfono detectado por iTunes ya podemos iniciar el proceso Cuando ejecutemos el programa le damos clic a la opción que dice restaurar Para posteriormente restaurar y actualizar el sistema operativo Aquí vamos a aceptar los términos y condiciones Vamos a esperar a que se descargue el sistema operativo en caso de no tenerlo Y ya posteriormente lo que se va a encargar a iTunes es de iniciar la reparación Vuelvo y repito, recuerden que con este método vamos a perder toda la información, vamos a eliminar absolutamente todo pero posteriormente, si previamente habíamos hecho una copia de seguridad, vamos a recuperar esa información. Pero bueno, esto es opcional, esto es adicional. Así que esperamos a que en este caso el proceso de restauración finalice y cuando el iPhone se reinicie, luego de tener acceso al dispositivo, lo vamos a poder configurar nuevamente, ¿ok? Entonces esperamos aquí un par de segundos a que cargue esta barra y ya posteriormente vamos a tener acceso al iPhone. Entonces ya sería cuestión de el dispositivo y configurar absolutamente todo idioma red wifi código de seguridad código de bloqueo eh, no sé touch id si lo tenemos disponible el face id absolutamente todo la configuración ya la determinan ustedes recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo y no olviden apoyarnos con su like su me gusta espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión